presentarme esta vez yo soy el eh, ingeniero Waldo Venezuela eh, soy profesor eh, en la facultad de ciencia de de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en 2008 me integré a INTA San Pedro y decidimos en ese momento era una bisagra en la que Adolfo Mama era la persona que a los primeros estaba cuidando, y decidimos eh, darle continuidad a toda esa línea de trabajo en cultivos sin suelo. Mi especialidad es sustrato para planta, en eso desarrollé mi tesis doctoral aquí en Argentina, así que en realidad yo llego a los cultivos hidropónicos, cultivos sin suelo desde el área de sustrato. Y actualmente estoy trabajando en la estación experimental aquí de San Pedro, junto con José, en el área de suelo, en el grupo social y ambiental que es lo que vamos a ver brevemente de, de, de, conmigo es por qué hablamos de cultivos hidropónicos sustentables para eso vamos a partir de lo muy básico y de parte ya se habló aquí de que tenemos el cultivo en el suelo como cultivo tradicional pero ahora a nosotros nos interesa ver otra cosa que son los cultivos sin suelo. Cuando hablamos de los cultivos tradicionales nos preguntamos dónde están las raíces y la pregunta es inmediata. Las raíces están en el suelo, entonces hablamos de cultivos tradicionales. Ya sea en invernáculos o sea al, al aire libre. Pero también tenemos otro tipo de cultivos este, comerciales cuando es sin suelo y en este caso en soluciones nutritivas y específicamente a esto se le llaman cultivos hidropónicos propiamente dicho, ya vamos a ver que todo lo que es cultivo psicofónico en general se les llama cultivo higiofónico, pero el propiamente dicho ¿no es aquel, que puede ser en el flote, un floating o a flotante, como es la traducción en español, en NFT, que son los no caños, o el sistema NGS. En todos aquí recircula una solución nutritiva. Y la pregunta de dónde están las raíces, las raíces están en esa solución nutritiva. ¿No? Y en ese caso es que llamamos que son cultivos hidropónicos propiamente. Pero también hemos visto que se pueden cultivar en aeroponía, que es cuando nosotros acercamos a través de una bomba una solución nutritiva, lo que pasa es que son pequeños ciclos, muchos ciclos durante el día, es el caso, por ejemplo, que en Argentina se usa para hacer la papa semilla y cuando uno en ese caso se pregunta dónde están las raíces, las raíces están en el aire, por eso se llama aeroporto. Y por último, la, eh, en este caso hablamos de sustratos para planta, y cuando uno se hace la pregunta dónde están los sustratos, bueno, los, dónde están las raíces, perdón, las raíces están creciendo en ese espacio poroso, en ese espacio poroso que es diferente al sol in situ, en donde en Argentina básicamente los sustratos más utilizados es la turba, la perlita este, y compos de diferente origen, este, pero no la lana de roca, por ejemplo, como en el caso de España. Entonces, en ese caso, y haciendo una síntesis, Podemos decir que los cultivos comerciales se pueden desarrollar en el suelo o sin suelo, como lo venimos viendo hasta este momento. En cultivo en suelo le llamamos cultivos tradicionales y en cultivo sin suelo puede ser, como dijimos, cultivos hidroponía propiamente dicha, porque están en la solución nutritiva, las raíces puede estar en el aire y le llamamos aeroponía o puede estar en el sustrato. En realidad, lo que está pasando es que todo lo que es cultivo sin suelo se lo llama cultivo sin ¿eh? sobre todo en Europa. Y esto lo despejo porque siempre hay problemas de nomenclatura y decimos, ¿dónde estamos para ¿esto es de hidroponía sin sustrato? Bueno, si sí, son todos los que son cultivos este sin suelo, podemos asimilar que es igual cultivo sin suelo a cultivo hidropónico. ya sea en solución nutritiva propiamente hecha, ya sea en, una, en el aire cuando están las raíces asperjadas por una solución nutritiva o ya sea en sustrato. Entonces, como decimos, pongámosle nombre a las cosas. Pero hasta acá, ¿no es cierto?, una de las cosas que más nos interesa dentro del país es cómo viene la demanda de estos motivos de no Y nosotros sí. Sin decir cuál es la más importante, vemos que hay tres demandas concretas por las cuales nosotros diariamente nos llegan consultas a la estación experimental. Una relacionada directamente al tema de donde no hay suelo. ¿Eh? Hay muchos lugares en el país en donde hay nuevos complejos habitacionales, en los cuales se hacen rellenos, patios, terrazas, incluso suelos pedregosos. Entonces, donde no hay suelo es una demanda muy importante que aparece este tema de cultivo hidrofónico. Otra que nos aparece muchísimo y podemos decir donde está la gran masividad de los productores y las consultas es con consuelos degradados. Nosotros cuando acá en la zona de Buenos Aires ponemos agua de aguantada, y salinas, ¿cierto?, en los invernáculos, bueno, con el tiempo tenemos procesos de alcalinización, de sodificación y desalinización. En esas condiciones hay un punto donde no se puede cultivar más o donde realmente la producción este, es muy afectada, que es el caso del producto que vamos a ver al tarde. Entonces tenemos mucha consulta para cultivos este, sin suelo o cultivos hidroponicos, o también cuando los suelos están contaminados, que es el caso de fábricas o asentamientos, nos llegó mucha consulta de asentamientos eh, urbanos, ¿no es cierto?, del tipo villa, en los cuales no hay suelo poblado o el suelo está contaminado porque se ha hecho con relleno. Entonces ahí vienen también muchas de las consultas. Pero esta, que viene de los cultivos muy degradados, de los suelos muy degradados, es la que más viene por de los productores. Y cada vez más y siempre estuvo presente, es esta otra demanda que en todo lo que es agricultura urbana y perurbana por un problema de espacio hay que sacar la máxima rentabilidad posible por metro cuadrado. entonces en estos casos que queremos obtener alto rendimiento en pequeñas superficies los cultivos hidropónicos pueden ser una alternativa adecuada ¿no? y ahí vienen muchas de las demandas pero acá, boca, todo lo que hemos hablado es de cultivos hidropónico, pero vamos a ver un poquitito este concepto de sustentabilidad ¿qué significa este tema de cultivos hidropónicos sustentables? y ahí nos tenemos que referenciar a eh, la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo en 1987 en un reporte, en un informe establece lo que es el desarrollo sostenible y dice que es aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Vaya qué definición, ¿no? Qué definición. Como que entra todo y no entra nada, como que realmente es tan amplia. Entonces, a partir de allí eh, que hubo muchos investigadores que empezaron a desarrollar este concepto y uno argentino, muy reconocido en ese sentido, es Arandón nosotros en ese sentido seguimos un poco el enfoque de él y una de las primeras cosas que dice Arandón es bueno, miren, ese concepto es demasiado ambiguo y no es funcional porque qué digo yo de eso, es demasiado amplio otra de las cosas que dice Salandón es que este concepto involucra una sustentabilidad multidimensional, y eso es muy interesante porque habla de una sustentabilidad productiva, ecológica, cultural, temporal, porque el tiempo lo incluye a ese concepto, social y económica. Y además dice que es todo un problema porque en el paradigma actual de que tenemos un enfoque disciplinario reduccionista en donde no avanzamos mucho sobre la complejidad es muy difícil porque en realidad este es un concepto que sí o sí lo tenemos que abordar lo multidisciplinario y es muy difícil el enfoque que tenemos cada uno de nuestras especialidades el ingeniero agrónomo, el sociólogo, el antropólogo es muy difícil trabajarlo y en definitiva el último concepto habla referente a las mediciones dice la ausencia de parámetros comunes de evaluación Junto con el uso de herramientas y metodologías inadecuadas, que es lo que se ha venido, digamos, que hasta ese momento no había metodología inadecuadas. Hoy ya sí hoy tenemos muchas metodologías, porque el problema que define Sarandon acá es cómo medimos la sustentabilidad. Y hoy afortunadamente ya hay muchas herramientas. Y parte de las herramientas pasa por indicadores, ¿no? Indicadores que se autoelaboran, indicadores, hay diferentes sistemas para eso. Ahora, a nosotros desde el punto de vista del INTA, en definitiva, el INTA trabaja siempre con tres ejes en el tema de la sustentabilidad y así están en su plan programático. Uno es el eje económico, el eje ambiental y el eje social para la sustentabilidad. Y un poco ese va a ser de alguna manera el camino que vamos a recorrer ahora tratando de comentar un poquitito cómo... Este, los cultivos hidropónicos vemos la cuestión económica como la ambiental y como la social para poder hablar de sustentabilidad y en ese sentido vamos a empezar no sé, por la económica ¿eh? y en la económica vamos a poner dos eh, dos eh, cuestiones muy importantes dos ejes también uno es que es una tecnología que permite alta producción por unidad de superficie este es un punto totalmente económico. Y no solo alta, cuando decimos productividad decimos rendimiento, decimos precocidad, decimos calidad y por unidad de superficie. Entonces, indudablemente, esa es un eje económico muy importante. Y el otro es que tenemos una muy alta eficiencia en el uso del agua y de Si decíamos que reciclábamos todo, Imagínense que esos nutrientes no lo estamos perdiendo, esos nutrientes los tenemos adentro de las soluciones nutritivas en el cual lo vamos a, a estar utilizando. Pero en definitiva lo que vamos a tener es que la cantidad de agua y de nutrientes utilizadas por kilo de materia seca producida es muy baja. ¿no? ¿Eh? O sea, la, la materia seca es muy alta, pero la cantidad que usamos de agua y la cantidad que usamos de nutrientes es muy baja. Por lo tanto la eficiencia en algún caso nos asombraría de estar muy cerca del 100%. Ahora, en cuanto a la sustentabilidad mental, es que uno de los problemas que más tenemos que seguir trabajando en los cultivos hidrópicos, son tres los que nosotros vemos claramente. Por un lado, es que tenemos que trabajar con cultivos cerrados, ¿no? es decir, ya el tema de trabajar con sistemas abiertos en el cual eh, eh, los linciados los tiramos a la mente, eso es todo una problemática. Entonces nosotros en la estación experimental venimos trabajando ya desde hace varios años con todo lo que son eh, el uso de los drenajes y por lo tanto sin pérdida de solución nutritivas o de disiliado. Por otro lado, desde el punto de vista ambiental también nosotros estamos usando cosecha de agua de lluvia. Eh, aquí se planteó que una de las limitantes es el problema de la calidad del agua que tenemos y es cierto eh, cuando nosotros vamos a nuestras comunidades que, que tienen las aguas de la región le ponemos los nutrientes este, bueno, o se aumenta bastante y sobre todo pues tenemos problemas que lo que va a abordar José de algunas regulaciones de pH y tenemos que empezar a regalar etc. Etcétera, etcétera. la manera de reducir todo eso y de mejorar el sistema es cosechar agua de lluvia y en ese sentido nos permite mejorar trabajar con mejores calidades de producción y con drenaje también de mejores calidades que pueden ser recirculados y la otra cuestión que también se abordó acá desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental es que en realidad nosotros estamos usando y nuestra experiencia de todos los años que estamos acá, muy baja dosis de pesca ¿Por qué? Porque las plantas son más vigorosas, igual que nosotros. ¿sí? Cuando estamos débiles, es que estamos flacos, tenemos problemas de la emoción, pero cuando estamos bien, fuertes, no, si nos enfermamos mucho menos. Cuando nos estresamos menos, bueno, cuando las plantas se estresan menos también, son susceptibles a menos enfermedades. Y también a eh, la, el ataque de insectos, como se habló acá. Y no somos herbicidas. Entonces, indudablemente, la cantidad que usamos de pesticidas es muchísimo menor. Estos son los tres ejes que, de alguna manera, dentro de lo que hablamos de la centralidad ambiental, ¿no es cierto?, eh, no es significativo. Y en cuanto a lo social, tenemos dos cuestiones concretas para compartir. Uno es el tema de la accesibilidad y la realidad. ¿Esto qué significa? Que en realidad, por más que se mencione que para pequeños emprendimientos las inversiones son altas nosotros hemos visto que eh, no es tan, tan así depende de, de qué tipo de producciones se, se van a hacer incluso la FAO ha desarrollado en toda Latinoamérica un programa de hidroponia en eh, el cual es para barrios populares para este, zonas donde realmente digamos, este, es un problema para variar este, el año. Entonces, decimos que esta tecnología de cultivo sin solo puede adaptarse tanto a la pequeña agricultura familiar como a las pymes y también a las grandes empresas que es lo que vimos hoy con el sistema NTS. Y este, la otra cuestión que estamos viendo muchísimo son las cuestiones en cuanto a las actividades de la ergonométricas del personal que trabaja. O sea, el personal que trabaja no tiene que estar tan agachado. Fíjese, en este caso, bueno, no se alcanza muy bien pero eh, eh, estas personas están cambiando, están cosechando justamente esta variedad de lechuga, están trabajando paradas y lo que vemos es que en todas las actividades, concretamente eh, relacionadas a la ergonometría del trabajo, hacen una mejor calidad y un menor esfuerzo. Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis de cómo llegamos hasta acá en esta breve presentación. Lo que primero vimos es que en general todo lo que es, es cultivo sin suelo, cuando hablamos de cultivos, podemos asimilarlo al lenguaje de cultivos hidropónicos, porque pueden ser, como dijimos, que sean en solución nutritiva, pueden ser en aeroponia o pueden ser en sustratos. Como mismo. Por otro lado, este, el concepto de es demasiado amigo, pero el INTE de alguna manera lo baja a estas tres cuestiones o enfoques que tenemos que verlo desde el punto de vista económico, ambiental y social. Y por lo que estuve compartiendo con ustedes en este último tampa bien en eh, lo que decimos es que de alguna manera estamos viendo Validando y vamos a seguir trabajando en esta línea que los cultivos hidropónicos pueden ser sustentables cuando hablamos de que eh, todo lo estamos recirculando, cuando estamos hablando que usamos el agua de lluvia, y cuando estamos hablando que usamos mucho menos felicidad. Bueno, aquí está el correo electrónico, muchos de ustedes ya. Eh, eh, lo tienen, pero cualquier cosa ya no estamos a, a disposición. Y me sirve para pasar un chivo que recién hablando con Mariana, de que todas estas conferencias van a estar en la página de alguna manera avisada de la educación experimental en los próximos días. Así que, bueno, recórranla los próximos días vamos a ver eh, cómo eh, subimos todas esta transferencias que van a estar este, para ustedes. Bueno, quedo a la serie hay un tipo de preguntas para esto, pero si no, después la podemos juntar perfectamente con las de José, como ustedes prefieran. ¿A eh, la corpúnia no la Sí, la podemos considerar como un cultivo hidropónico, tal vez. No lo incluí acá, pero se puede considerar, sí se puede considerar, sí. La aeroponía, no me quedo muy claro, porque las raíces están en el aire. La aeroponía. Sí. Bueno, la, en ese caso, a ver si lo podés poner. En ese caso las raíces están en el aire, digamos, y lo que hay es una bomba que suministra la solución positiva ahí que esta es, una, esta es la bomba y estos son picos que tienen, hacen que haya una nebulización prácticamente de la solución nutritiva y entonces las raíces pueden crecer en ese ambiente. Para eso se necesita muchísima frecuencia y el caso que yo conozco no son casos comerciales, sino que conozco para, o el caso comercial que conozco sí es para la producción de papas semillas que es la que se va a plantar y bueno, en Balcarce lo han desarrollado muy bien, pero a pequeñas caras no a gran Una pregunta, ¿hay algún dato sobre lo que se hizo en Balcarce? De esto? sí sí la gente de Balcarce puede escribirme que yo le paso a la persona que estado trabajando si una posibilidad de desarrollarlo no solo en papas semillas, sino en papas ya para producción masiva? ¿o no? Y mira, lo que pasa es que hay una cuestión de volumen que habría que, habría que verlo. Primero tendría que ver bien este sistema, cómo funciona, y después ver el otro. Pero para papas semillas, por el volumen y los tamaños que tienen de, de los equipamientos, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, muchas gracias y los dejo Me toca presentarlo a mi compañero de trabajo. Bueno, José va a hablar del manejo del pH, la conductividad y la oxigenación en sistema hidrofónico en solución nutritiva. A partir de 2014 se incorporó a la Estación Experimental San Pedro, que venía de Yuto, allá en el norte de nuestro país. Es investigador especialista en el manejo de cultivos hortícolas, diseño y manejo ambiental de invernaderos y actualmente.